De hecho a mí, fíjate, ¿eh? me, o sea, es de las cosas que digo, que realmente disfruto cuando veo sucede algo así, sí, sí. Eh, porque además me parece que no es tan fácil, porque alguien que de repente sabe algo, tenemos tendencia, me siento como un golem encima sí. de mi tesoro y nadie me mueve de esto, ¿no? Y creo que las redes sociales nos han abierto, nos han dado la oportunidad sí, sí. de empezar a compartir de una manera mucho más fresca, de, de sí. verdad, de empezar a generar uno, ¿no? Sí. Por un lado tenemos.. Eh, la locura de la protección de datos y los derechos de autor, sí. y por el otro lado es cierto que las cosas más valiosas hoy en sí. día casi se generan entre mucha gente, como por otra parte sucedía sí. antes, ¿no? antes de que nos volviéramos locos ¿no? con los derechos de autor pero me llama mucho la atención sí. y además son de las mmm, situaciones que yo digo, yo quiero ser como ellos sí. o sea, quiero poder compartir con sí. esa generosidad sí. eh, sin que me preocupen ¿no? y acertaban, no apertura y generación de valor sí. generación de... de de valor. Yo lo que diría es eh, que, al bueno, dos cosas. Lo primero, eh, el influencer no es una figura de hoy. O sea, ha habido influencers a lo largo de la historia y lo comentábamos también el otro día. Bueno, Jesucristo es un gran influencer, eso reza la publicidad <risa> del 33 eh, y, me lo, y me lo quedo, ¿no? Goebbels era un gran influencer. Eh, eh, Churchill, eh, sí, sí, sí. en fin, que, quiero decir que, que, que mmm, influencers ha habido toda la vida. Jorge VI de uh -huh. la manos de Churchill tuvo que aprender a hablar en la radio porque era la manera que había en ese momento de llegar a la gente sí. y, y hoy hay que aprender a, a hablar por Twitter y concentrar lo que sabes Se 40 caracteres que es un horror para algunos que lo sufrimos. ¿no? Eh, pero no es nada nuevo y creo no. que la pregunta que le haríamos a cualquiera de los anteriores cabe hacérsela también a, a este alto tano, ¿no? Sí. O, a, o, a quien, o a quien sea casi no es tanto una cuestión de qué y de dónde o sea de qué haces y de dónde lo estás haciendo en, en las redes sociales o en el, tu clase de aquí de la UCV eh, que importa, claro que sí pero a mí me gustaría poner el foco en cómo lo haces no sí. al final, eh, quién soy yo estoy haciendo esto de esta manera no uh -huh. aplicando el método hcp vamos a pongamos el foco sobre una acción de influencia sí. eh, sea cual sea no y eso <coughs> admite hacerle las mismas preguntas que le hacemos a, a, a cualquiera cuando se plantea yo estoy ejerciendo en gerundio ahora eh, como líder pues, pues lo mismo un líder genera vínculos genera vínculos consigo mismo y con su realidad uh -huh. y lo genera con la realidad más cercana y con otras personas. Eh, pues hagamos la misma pregunta. O sea, altozano está generando vínculos, o no está generando. Uh -huh. Los está generando con su propia vida y aquí me gustaría poner simbolito rojo en una clave que yo creo que es esencial en esto y es la autenticidad. O sea, eh, también tirando la pregunta que planteábamos antes, ¿no? ¿cuánto de cara a la galería y cuáles son los motivos? No No se trata tanto de con filtro o sin filtro, sino cuánto de auténtico soy. ¿Cómo estoy generando vínculos reales con quien yo soy y con el que tengo enfrente o enfrente, ¿no? sí. al otro lado de, eh, de la red? Y así podríamos seguir haciendo preguntas. Totalmente. ¿Cuántos vínculos genero? ¿Cómo estoy integrándome a mí mismo, integrando voluntades? Realmente, porque una cosa es un like y otra cosa es qué hago con el like. ¿Cómo soy capaz de integrar voluntades, de arrastrar a que la gente se comprometa con algo valioso? Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y en esto yo, fíjate, doy un paso más. Qué bien que seamos capaces de generar contenidos, ¿no? mm. pero de la misma manera que en la UFV nos planteamos no nos vale con dar una super clase a nivel de contenidos, Sino que queremos profesores que sean testigos uh -huh. y que den testimonio con la vida y que arrastren a los alumnos. Creo que deberíamos pedirle igual uh -huh. a un influencer que queramos convertir en líder en, en las redes sociales. ¿Cuánto eres capaz de comprometer a la gente con algo valioso? completamente ¿Qué bien estás generando? ¿no? Uh -huh. y ¿Qué bien estás generando para otro en función de lo que necesitas? Uh -huh. Decías, escuchemos no lo que, lo que el otro necesita. no eh, ¿Cuál es mi misión y para qué? ¿Para qué? Estoy? Bueno, pues lo mío es vender zapatos porque me estoy borrando con esto, fenomenal. Bueno, bueno, pues estás haciendo un negocio. ¿Es una acción de liderazgo? No. Normalicemos, no pasa nada. Ahora no no es una acción de liderazgo, ¿no? Entonces, eh, bueno, podríamos seguir haciendo preguntas de estas al final, porque yo lo que digo siempre, la prueba del algodón, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues eh, haz las preguntas a lo que estás haciendo, porque al final ser un influencer en la red es ser un líder de mi equipo de trabajo en la universidad o el líder de mi equipo de trabajo en una empresa. ¿no? Eh, es una opción.